¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a DiazZ. Vamos a mejorar armas. Ya que comprar, comprar, efectivamente, no podemos. Así que vamos a mejorar. Me gustaría mejorar la ballesta. Ya que en el pasado vídeo no nos fue muy bien con la escopeta de doble cañón, chicos. Entonces, vamos a subirle el daño así. Ah, he visto que podía subírselo al máximo. Y eso he hecho. Vale, precisión. Bueno, bueno, bueno. Estamos... Es que tengo un dinero impresionante. No sé cuándo he conseguido tanto dinero. Pero. Pero bueno, mirar mirad. Lo estamos maximizando todo. Aquí. Bueno, no creo que haga falta maximizar de momento. La munición total de la ballesta. Esto sí, vamos a darle precisión al máximo. la recarga. Pues si es que tengo dinero. Para maximizarlo todo, por Dios. Bueno, pues en ese caso. Sí que voy a maximizar. La munición total de la ballesta. Ahí está. La quiero equipar. la Por la escopeta. yo creo que ese dinero sí me lo voy a. Me lo voy a guardar. ¿Por qué no? Y nada, vamos a comenzar con los. Con las misiones. Faltan cuatro. Como ya sabéis. Me he hecho. Las misiones suficientes para que luego me falten solo cuatro Y el vídeo no se haga tan pesado Le damos a jugar chicos Y allá vamos a ver qué tal se nos da Voy a deciros que hay nuevos zombies Hay un gordaco que ya veréis Bueno, hemos mejorado la ballesta Y es que se los carga Este no, pero a los normalitos se los va a cargar de un golpe ¿eh, chicos Este muerto este que viene por aquí A ver, a ver, a ver, a ver. ahí está Ese es más pequeño Por lo cual lo revienta Mirar. lo que os contaba chicos Hay un gordito por ahí de verde Que le tengo que emitir Una pasa De disparos para que muera impresionantes A ver Estos que son ya Un poco más chetos Hacen falta un cuarto de disparos Y si sí, sí, sí, sí, sí, sí. le doy mejor ¿eh? Ahí está a ver este En la cabeza, perfecto Bueno, bueno, bueno, bueno Bueno tío, que te has, en, te has embalado ¿eh? Vamos a coger ya la pistolita Y me parece veremos Cabeza Mátalo Mirad lo que os contaba por el gordo, eh. Si me han escapado esos por el gordo. Oye, que le la cabeza. Bueno, la, a lo mejor el caso es así, si sí que hacía falta el tema escopeta, chicos, porque esto sí que os voy a decir. Que con la escopeta. Los reventaba bien reventados. Ahí está. Madre mía, la que hay que darle para que muera Bueno, lo importante es que nos hemos pasado la misión, chicos 63% No nos han comido del todo Tres misiones son las que quedan Vamos a abrir cajita que ya toca Ahí está Bueno, me da billeticos Ahora sí que podríamos incluso comprar este arma Bueno, dejarme abajo con un buen like Reflejado en el vídeo, si queréis que compre la próxima arma. Y en el próximo vídeo la compraré. Vamos a continuar de momento. Faltan tres partidas, tres misiones que necesitamos ganar. Si no, nos tendremos que echar otra partida. Bueno, si le doy mejor. Si le das mejor, David, eh. Si le das mejor. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. La puntería en la B, eh, chicos. Se me pone nervioso. Eso es que... Salen. Mira ese. Qué rápido ibas, eh, chaval. Vamos a sacar la pistolita. Ahí está. Pum, en el pecho. Tú Se ha caído. Ahí está muerto. Si veis a veces también en puntos críticos está muy bien. Disparo en la cabeza, perfecto. Crítico, bueno, vamos a sacar ya la pistolita. Que mirad este. Mirad ese como venía. En la cabezota. Crítico. En la cabeza. En la cabeza. Tengo una rabia cuando le doy Es que suena que le das en el casco, ¿eh? Uff Pues, de milagro sí, Seguí mejor ¿eh? Mirad, es que Suena, ¿eh? Suena, le das en el casco y suena Bueno, no vamos a dejar Tampoco que se nos cuelen muchos más Que mirar el porcentaje que Llevamos ya a ver, a ver, gordete Uff Pues ya estaría esta misión Ah, no, falta uno Muere, jodido Misión completada, guay Guay, guay, guay, guay, guay Vale, progreso Ahí está al final de vídeo abriremos cajita, como siempre. Dos misiones por delante. De momento bien. Buenas sensaciones, pero quizás la escopeta me hace un poco, un poco de falta, ¿eh, chicos? Antes sí que mataba la ballesta. Ahí está. En la cabeza, perfecto. Perfecto uy, uy, uy, uy, uy. Ahí está, crítico Aquí Nos quitamos de en medio el descanso oh, Esa me ha puesto Uf, uh, uh. Uf, está pasando, chicos? está pasando? A vale, ver, saca, saca, saca La pinta Bueno, te quieres morir ya, gordo. La cabeza, perfecto. cabeza. En la cabeza. Cuidado con este. Cuidado con este, hombre, chico Por lo bueno, menos más.. Menos mal que ese rápido, si no. A ver si pudiéramos hacer pleno, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Faltan poquitos. Bueno, bueno, bueno. Está hecho, ¿eh, chicos. Está hecho. Está hecho. 100%, chicos. Uf. Hay cositas... Para recoger, las vamos a recoger. Y nada. mirar Vamos a ir a hacer la última misión. Y terminamos. Dejadme abajo en los comentarios. Si os gusta más que coja la ballesta o la escopeta. Uf, la verdad es que para empezar está muy bien. ¿eh? La ballesta. Ahorro muchas palas para luego la, la pistola. Y que esta sí que te mata desde lejos pues claro, Luego luego no necesitas De cerca para los gordos. Si no tienes. Mátalo. Mátalo. A ver, a ver este. A ver este. A ver este. A ver Me cago en la leche Me este. A la este. A ver este. A Recarga, recarga ¡Eh! ¡Que le da en la cabeza? este Este da igual que le dé en la cabeza En el codo, en el hombro Maletín escudo de mil Joder, joder, joder ¡Eh! Me cago en la leche Y se me cuela uno Eso, comida, come Eh. Ahí está. Y tu cabeza... Te de 20 críticos, chaval. Le he dado 20 críticos y no se moría. Pero vamos a... Vamos a morir, vamos Aquí me queda sin balas. Espérate. ¿Qué verás? Ahí está. Recarga. carga. Ahí está, crítico. Faltan dos, espero que me den balas. Seguro que sí. Ahí está, muerto. Y el último, ¿eh? A la cabeza. A la cabeza. Claro que sí, chavales. Misión completada. Zona residencial completada Chicos, pasaríamos a la, a la zona de granja número 1 Vamos a verlo Nuevo lugar listo Para desbloquear Uf, Y cajita, eh, ni tan mal Me dan monedas a saco, eh A saco A saco, Baku. Bueno, Este es el 7, vamos a ver el 6 Vale, granja número 1 Objetivos, todavía no tenemos ninguna misión hecha Lo haremos en el próximo vídeo, chicos Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo de DAZ.